Hola mis amigos, ¿cómo están? Eh, vamos directo al grano. En este video chicos vamos a emprender la primera acción que va a ser eh, crear una petición en Change.org para que la cabecilla principal, en este caso Juan Carlos Reynoso que es la cabecilla principal en Latinoamérica. Yo sé que Juan Carlos Reynoso no es eh, el dueño de la compañía eh, pero él ha tenido una participación significativa para todo este daño que ha hecho en Latinoamérica eh, y ya como pudimos ver anteriormente, este señor viene de una estafa anterior llamada Icomtec, en la cual eh, ya justamente hace pocos días capturaron a un señor, véanlo aquí en esta noticia, vamos a traducírselos eh, que era el, el, la cabecilla principal que se llama el arresto de Carmona. Este señor se llama Uf, David Carmona. Este señor es, fue una de las cabecillas de icontec. Y vean quién aparece aquí. El señor Juan Carlos Reynoso. Eh, dice Juan Carlos Reynoso eh, está promoviendo, eh, que estuvo promoviendo... IconTech eh, alrededor de Latinoamérica Hoy, Reynoso Continúa defraudando A consumidores Desde el esquema Ponzi Omega Pro, entonces eh, Podemos ver que Este señor tiene una trayectoria Ya eh, las personas Involucradas en IconTech eh, Están siendo apresadas Y pues eh, La idea de este video es que Creemos una iniciativa ya que hay muchas personas que no quieren eh, ver la realidad. No quieren ver que el, su dinero ya lo perdieron. Le están dando tiempo a Juan Carlos Reynoso para tomar muchas acciones. Le les están dando tiempo para irse a vivir a Dubái. Le están dando mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene eh, Change.org? Bueno, muchas cosas se han logrado solamente con Change.org. Pero en este caso... Eh, change.org change va a ser el primer paso hacia las denuncias masivas eh, contra Juan Carlos Reynoso, contra Omega Pro, contra todos los líderes que estuvieron involucrados, los primeros líderes que estuvieron de cada país, esa primera persona que fue la que trajo Omega Pro a Perú, a México, a El Salvador, a Colombia. Entonces, ¿por qué es un primer paso y por qué es un paso importante? Porque cuando ya estén las denuncias hechas, que he hecho? Eh, no hemos hecho los formularios porque ustedes mismos son los que están atrasando. Las personas que no quieren eh, poner una denuncia. Yo no puedo poner la primer denuncia porque yo no tuve dinero en, en Omega Pro. Yo no estoy perdiendo dinero en Omega Pro. Pero hasta el momento absolutamente nadie ha puesto una denuncia en Colombia. Nadie ha puesto una denuncia en Perú. Nadie ha puesto una denuncia en Costa Rica, en El Salvador, en Chile, en ningún otro país de Latinoamérica. Entonces, eh, como no lo han hecho, no podemos proceder con los formularios para que ustedes lo hagan desde su casa. Si ustedes quieren dar ese primer paso, todos aquellos que estén escuchando este video, que estén viendo este video, pueden hacerlo yendo directamente ante los tribunales, el ente legislador de su país, donde ustedes ponen cualquier tipo de denuncia ...van y ponen la denuncia formal... ...le van a dar un documento... ...de que usted está denunciando a tal persona... ...porque... ...por pérdida de dinero... Eh, ...entonces... ...la petición de Change.org... ...que cree... ...es esta... ...déjenme ver si la ponemos... ...ok, aquí está... ...esta de aquí es... ...dice... ...existimos justicia... ...que Juan Carlos Reynoso... ...pague con cárcel... A raíz de que muchas personas perdieron todo su dinero debido a la manipulación y chantaje emocional provisto por el señor Juan Carlos Reynoso, mismo que claramente queda en evidencia con solo buscar su nombre en YouTube o redes sociales, queremos instar a las autoridades a iniciar un proceso de captura contra esta persona ya que es una amenaza latente ante la economía de cualquiera que se cruce en su camino. Ya que este señor participó, aquí falta una tilde, participa y estamos seguros que participará en futuras estafas. Algunas de las cosas por las que la comunidad acusa a Juan Carlos Reynoso son de que viene de estafar de una compañía previa llamada Icomtech. Los líderes, entre comillas, que estaban bajo su mando, recomendaban sacar préstamos a los bancos para invertirlos en Omega Pro. Se aprovechó de la necesidad y ganas de salir adelante de muchas personas a lo largo de Latinoamérica. Entonces, ¿qué, qué es lo importante, gente, de, de nosotros hacer este, este, este llamado, esta petición? Cuando ya empiecen las denuncias formales, <coughs> detrás de una denuncia hay un, un, un abogado, hay un investigador, que son las personas que se van a, a, a dar a la tarea de buscar y recopilar toda la información necesaria y se van a topar tarde o temprano con esta petición en Change.org. Entonces, las personas o el ente, esté detrás de este caso va a decir ok hay mil personas que firmaron esta petición hay 10 mil hay 20 mil hay 100 mil personas quiere decir que es un caso importante entonces lo que estamos tratando con este primer paso es que las entidades de cada país prioricen el caso de omega Pro con respecto a todos los casos que tienen anteriormente al ver de que hay demasiadas personas afectadas esto va a ayudar para que ellos vean que, que sí es así, que hay muchas personas afectadas. También va a ayudar a que prioricen la eh, demanda de Omega Pro, que la agilicen. Porque ustedes saben que en Latinoamérica la justicia es bastante, bastante lenta y toma mucho tiempo. Entonces, este primer paso es importante. Muchos dicen Change.org no logra nada. Change.org ha logrado muchas cosas recaudando firmas y peticiones de las personas entonces lo único que ustedes tienen que hacer de momento aparte de poner la denuncia si quieren hacerlo desde ya es entrar al link que les voy a dejar en la descripción y como eh, comentario fijado para que ustedes firmen esta petición y seamos muchísimo más personas si ustedes de las personas que usted eh, que todavía tiene las esperanzas de que Omega Pro va a pagar eh, ustedes de las personas que eh, está trazando este proceso ¿por qué? porque ustedes todavía sigue creyendo en sus líderes y algo que les van a decir cuando este, estas peticiones sean números altos les van a decir no es que si usted firma eso no le vamos a pagar no es que si usted firma eso tiene menos probabilidades de que le paguen no, es que si Juan Carlos Reynoso va a la cárcel, ¿quién le va a pagar a usted? Y esto es típico de todos los esquemas Ponzi. Y esto va a pasar una y mil veces. Todavía siguen utilizando el chantaje para manipularlo para que usted no haga, haga o no haga ciertas acciones. Entonces, en usted está, recapacitar y tomar una decisión inteligente. Yo les voy a decir la verdad, es duro, es... Eh, Cuesta mucho aceptarlo, cuesta mucho admitirlo. Y sí, jugaron con usted. Y sí, usted fue manipulado. Pero su dinero, usted no lo va a recuperar. Se lo digo con todo el dolor. Se lo digo con, con todo el, el, el respeto posible. Su dinero, ustedes no lo van a recuperar. Entonces, eh, ¿qué es lo que queda? Que los líderes, y en ese caso me fui por la cabeza principal de Latinoamérica, que es Juan Carlos Reynoso. Al menos que paguen con cárcel. Al menos que la justicia haga valer nuestros derechos como ciudadanos. Eso es lo menos que yo esperaría para que eh, este señor deje de estar así. Porque ¿qué es lo que pasa? Este señor, en cualquier momento usted lo va a ver en otra compañía. Volviendo a empezar de cero, volviendo a captar personas. Porque son personas que tienen una facilidad de palabra demasiado amplia, demasiado grande. Pueden envolver a prácticamente cualquier persona. Yo he visto en sus filas militares, he visto en sus filas abogados, doctores. Porque tienen una capacidad de palabra. Porque tienen una estrategia de marketing. Ustedes creen que todos estos eventos, que mostrar viajes, que mostrar... Eh, aparentar eh, carros lujosos, todo eso, eso no es una estrategia de marketing. Cualquiera que los ve dice, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Yo podría estar ahí y entra. Y eso es lo que pasó con muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Juan Carlos Reynoso no eh, paga con cárcel, este señor va a seguir haciendo lo mismo una y otra vez y va a seguir devastando la economía de todo Latinoamérica. Muchachos, eso fue todo. Recuerden, la petición de Change.org está en la descripción. Eh, Firmenla, compartan el enlace para que muchas más personas firmen. Eh, necesitamos que, esta, eh, que este link eh, viaje a todos lados, que se haga viral, que lo vean todas las personas que están dentro de Omega Pro y que firmen. Eso fue todo muchachos. Chao.